Muy bien, bueno, pues eh, hemos visto hasta ahora cómo hacer, eh, cómo, bueno, hemos visto cómo el funcionamiento de las distintas componentes de un controlador difuso, cómo está constituido, dependiendo de si es Mandani o TSK. Hemos analizado también alguna idea sobre el diseño de esos controladores, cómo elegir las variables, la forma de la función de pertenencia, el número de etiquetas. Y finalmente, también hemos comprobado cómo hacer la inferencia eh, y cómo el controlador termina resolviendo esa salida. Hemos hecho muchos ejercicios sobre el tema, etcétera. Lo que nos queda por ver de este tema de controladores difusos es el análisis del controlador. Es decir, algunos parámetros y algunos criterios para comprobar si el controlador que hemos diseñado está bien o mal. Sobre todo va a ser más interesante... Cuando se haga un diseño automático, que lo veremos en el tema siguiente. Cuando hay un algoritmo que diseña el controlador, es donde hay que tener más cuidado de hacer ver que está bien. Y habrá que ponerle algunas restricciones al diseño automático para que cumpla determinadas propiedades. Cuando es el humano el que diseña el controlador, el experto a mano, eh, hay muchas propiedades que ya de forma natural las estamos integrando ahí, ¿no? Entonces, sobre todo para análisis para el, el aprendizaje automático es muy interesante hacer este análisis. Vamos a distinguir dos modos de analizar el controlador difuso. El primer caso será análisis de la fiabilidad, es decir, del comportamiento en general del controlador. Que la salida esperada sea la, la que se obtiene, que el comportamiento que esperamos sea el que estamos consiguiendo. Y dentro de, esa de ese análisis de fiabilidad, de la calidad, de la salida, de la solución del controlador, tenemos también a su vez dos tipos de, de criterios, de propiedades. Propiedades estáticas y propiedades dinámicas. En propiedades estáticas hablamos de aquellas propiedades que solo viendo el controlador ¿no? en negro sobre el banco, o sea, en papel, ¿no? solo sobre el diseño, sin ejecutarlo, sin utilizarlo, sin comunicarnos con la planta, solo por el diseño, hay cosas que ya podemos ver si están bien o mal planteadas, ¿no? Y eso te lo, se destaca una, con propiedades estáticas. En las propiedades dinámicas lo que hacemos ya es probar el controlador con la planta, ver la dinámica, ver cómo está funcionando, y en función de esa, de ese comportamiento y de esas salidas que se van obteniendo, observamos si hay algo, algún mal funcionamiento. ¿no? Por otro lado, el otro análisis que realizamos, aparte del de la fiabilidad, es el de la interpretabilidad. Es decir, que el controlador sea legible, seamos capaces de entender cómo está diseñado. Podamos interpretar bien las reglas, la forma de la función de pertenencia y de alguna forma seamos cap capaces de deducir cómo va, se va a comportar el controlador leyendo, leyendo su diseño. En control este segundo aspecto no es tan importante porque claramente es prioritario que el controlador se comporte bien, no que sea interpretable. Yo quiero que si el controlador estoy controlando el robot de ese móvil, como estáis haciendo vosotros en la práctica, lo que quiero es que el robot se comporte bien. ¿no? Pero una segunda propiedad, no tan importante en control, en otras aplicaciones de sistemas agrofusos, así que gana importancia, pero una segunda propiedad sería la de que sea interpretable, sea fácil de entender. También te puede ayudar a hacer una mejor depuración, a transmitir, a pasar el controlador a otro ingeniero que lo, que lo actualice, que lo integre, lo utilice. Para ese tipo de cosas, si es interpretable, pues también es, es una ventaja. Así que, desde el punto de vista de control, no es tan importante, pero sí, luego para otros efectos como el del diseño. ¿no? Y también va a ganar importancia, como hemos dicho, en ese análisis, en ese aprendizaje automático, porque ahí vamos a ponerle algunas restricciones para que. Mantenga cierta legibilidad el controlador. Todo eso lo vamos viendo a continuación. ¿no? Vamos entonces a comenzar con el análisis de la fiabilidad. Es decir, analizar el comportamiento que tiene el controlador. Cómo se, cómo se, se comporta. El, al no tener el controlador difuso, no requerir un modelo matemático, a veces este análisis es más complicado, no es más complejo, incluso el análisis de estabilidad que en otros tipos de controladores está mucho más formalizado, aquí no, no lo está tanto, precisamente porque una de las ventajas del controlador difuso es que permite aplicarse a problemas donde no se conoce el modelo matemático, el modelo de la dinámica del problema, o no se conoce con toda la fiabilidad que, que se requeriría para otro tipo de control. Entonces, precisamente, que eso es una ventaja, porque nos permite abordar problemas de control, vamos a decirlo, más ambiciosos, o más generales, al mismo tiempo también es una desventaja a la hora de hacer un análisis profundo. El... Aún así, sí podemos hacer parte del análisis, que vamos a ver. ¿no? Desde el punto de vista estático, como hemos dicho, o sea, viendo solo cómo está diseñado el controlador, no cómo se está comportando eh, ya al controlar la, la planta, desde ese punto de vista hay algunas propiedades que deberíamos garantizar, o por lo menos, si no se garantizan, ser muy conscientes de ello y observarlas bien para ver que, está, que el comportamiento es adecuado. ¿no? Una de las primeras que exigimos es la de la consistencia. En principio es deseable que la base de reglas sea consistente. Si tenemos dos reglas con el mismo antecedente, no deberían tener distintos consecuentes, Lo cual ya nos hace pensar que cuál es la necesidad de tener dos reglas iguales. ¿no? En general no, no se utiliza. En general, luego a veces con eso ganamos precisión. Pero en general no es deseable. En caso de que sean dos antecedentes iguales y queremos ajustar un poquito más la, la consistencia, la, la, la precisión, podríamos relajar este concepto y decir que la salida, por ejemplo, que no tenga una intersección vacía, o sea que si sea alto y bajo no se permite, pero alto y medio podría permitirse. Por eso ya sería relajando esa restricción. En principio no es deseable que sea, se produzca esa inconsistencia. Entonces al diseñar nuestras reglas tenemos que cuidar eso. cuando hacemos un sistema tipo Mandani con todas las variables del antecedente en todas las reglas, variables lingüísticas con una conjunción, etcétera, eso es muy fácil de, de, de conservar, esa propiedad porque simplemente no repetir reglas ¿no? el mismo antecedente, pero el momento que empezamos a relajar esa definición de las reglas que se hacen controladoras más complejos para reducir dimensiones para aumentar la abstracción de una regla en concreto esto empieza a adquirir ya más, más más importancia y empieza a ser más difícil garantizar esa consistencia. Pensás que podemos tener otras reglas que no vemos tan claras, no las vemos, no las trabajamos aquí en la asignatura, pero que existen, como son, por ejemplo, si x es a, entonces lo que sea. Luego podemos tener otra que si x es a y e es B entonces podemos tener reglas donde una es más general, solo utiliza una variable y otra utiliza dos variables, eso se permite se utiliza de hecho como digo a menudo en problemas reales aunque nosotros en general no lo estamos haciendo en práctica ¿no? si, sí, en este caso son distintas pero aquí ya fíjate que esta regla esto sería equivalente a decir si X es A, I, I, es A, I, I, es B, I, I, es C. Todas las posibles consecuencias, ¿no? Estamos diciendo que cuando no usamos la segunda variable, sino lo que estamos diciendo es para cualquier valor de I. Siempre la misma salida. Seguro que ya en el, la primera práctica, en esta segunda, a lo mejor habré encontrado algún caso donde hay alguna región en la que me da igual el valor de unas variables porque la decisión que voy a tomar, la acción, no depende de ella. Podría utilizar reglas más generales de estas para condensarlo, ¿no? En lugar de repetir las varias con el mismo consecuente. Pero fijaos como aquí ya hay una inconsistencia, que al principio no se veía. ¿Lo veis? Porque esta regla es una de las que indirectamente se están utilizando ahí o eh, de forma implícita ¿no? entonces aquí si el consecuente fuera que esto es Z es A y aquí tenemos que Z es B si son distintas eh, tendríamos ya una inconsistencia ¿vale? y este es solo un caso muy también muy claro pero esto se puede seguir complicando podemos poner si X es A o B, eso también existe, ¿no? Y Y es A o C, por ejemplo, ¿vale? Esto se llama forma normal conjuntiva. Esto de la lógica. Forma normal conjuntiva, que es una conjunción de disyunciones esto ya equivale a cualquier combinación de estas con estas o sea que estos son cuatro reglas a a a b perdón hace son cuatro reglas ¿no? y bueno y nos podría faltar otra regla se puede ir complicando luego también se pueden utilizar operadores del tipo no a que es cualquier cosa menos a que sería el complementario que hemos usado es uno menos el grado de pertenencia de esto hay muchas formas de reglas como veis fácil te deja toda esa flexibilidad si habéis dado cuenta podemos usar aquí también disyunciones podría usar una o toda esa flexibilidad es útil sobre todo en, en controladores más complejos porque te permite condensar en una sola regla muchas otra pero en el mandani tradicional donde nos vamos a ceñir habitualmente salvo que tengáis muy claro que queréis hacer todo va a ser una conjunción variable lingüística y aquí van a ser proposiciones atómicas solo una Solo un término lingüístico en cada caso, no toma varios. Entonces, ahí la cosa de la consistencia es más sencilla. Pero quiero haceros ver cómo esto se puede liar. ¿no? Eh, estas equivalencias que estoy diciendo aquí, de, matemáticamente o numéricamente, como os he dicho, no siempre van a ser equivalentes dependiendo de los operadores que se están utilizando es lógica difusa, o sea que es posible que la salida que te dé uno u otro no sea, por lo que mucho estamos viendo aquí lo de la agregación, si se satura si no, si se considera el solapamiento todo eso puede hacer que realmente el controlador no te dé exactamente la misma salida si tengamos si tenemos estas tres reglas o tenemos solo esta ¿vale? pero la salida va a ser similar va a ser parecida pero no numéricamente igual ¿no? entonces como es lógica difusa tenemos toda esa flexibilidad en el uso de los operadores, esto podría variar pero bueno, eh, en principio, si, eh, por lo menos lingüísticamente, desde el punto de vista teórico-lógico, si hay una equivalencia en esa que hemos comentado. ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos la consistencia. Eh, la segunda propiedad que exigimos es la compleción o completitud. Es decir, que para cualquier combinación de variables de entrada, siempre se dispare al menos una regla. Siempre hay al menos una regla que hace matching. Eso también es deseable, porque dejar el controlador zona donde ninguna regla se dispara y tenemos que tomar esa salida, decisión salomónica de dar la salida media del rango de la variable de salida, no es deseable. En los ejercicios que hemos visto aquí en clase, como son en papel, son pocas reglas para que no sea muy complicado, sucede a veces, pero por ejemplo en este ejercicio de aquí que había tres variables de entrada y cada una de ellas tomaba tres términos lingüísticos, Teníamos 27 posibles combinaciones. 3 por 3 por 3, ¿no? 3 al cubo. ¿Vale? Y de las 27 solo estábamos manejando 4. Entonces, imaginaos, ahí hay un coladero, ¿no? Es súper incompleto. Luego, controlando estos variables de entrada, hacíamos que solo una en una región, como hemos visto antes, no se dispara ninguna regla, pero en general sí, pero es muy disperso, ¿no? Esas solo cuatro reglas. ¿no? Eso en un controlador real no nos lo vamos a encontrar. Eh... También esto es compatible con que no se usen todas las reglas posibles. Pero como he dicho, la completitud dice que siempre se dispara al menos una regla. Eso no necesariamente significa que usemos todas las combinaciones del antecedente. ¿Por qué? Como estamos hablando, trabajando en lógica difusa y hay un solapamiento de las reglas. hay regiones que aunque no esté cubierta por esa regla, por la, las reglas que rodean a ella y por ese solapamiento, puede hacer que se dispare. Y entonces... Podemos tener una base de reglas que no tiene el, el número de reglas no es igual al producto del número de etiquetas de todas las variables de entrada y aún así, si, te, si se dispara siempre ¿no? eh, alguna regla. ¿no? Vamos a verlo aquí en este ejemplo, donde observamos, por ejemplo, que la regla 7, que es la de X1 es negativo bajo y X2 es negativo bajo, ahí no hemos puesto ninguna regla en el consecuente. Pero podéis observar que aunque aunque esa regla no, esta regla que estamos diciendo aquí no exista, fijaos que tenemos que la regla 8, la de C, C, este, esta etiqueta, viene por aquí. ¿Veis que tiene ese soporte? Entonces aquí lo representamos con esa rejilla para entenderlo simbólicamente, pero realmente están solapadas, ¿no? Entonces, una, una, un dato de entrada que caiga por estos puntos que pongo por aquí, ¿no? Por todos estos puntitos, dispararía en la regla 8, porque están en su soporte, ¿vale? Mientras que en el otro caso... En la, según, en la otra variable tenemos esto. Aquí hay un corte. Bueno, la regla 8 es por NB. Entonces, está claramente en esa dimensión. Está cubierta completa. ¿no? Pero, por ejemplo, la regla 12, que usa la C, haría esta franja de aquí. Entonces, fijaos que aquí ya vamos cubriendo este huequecito. ¿no? Y la regla 12, como usa... Este consecuente, la vertical también estaría usada por completo. La regla 8, como hemos dicho, cubre este antecedente. Por eso vemos que hay mucha zona de la regla 7 que está cubierta o por la 8 o por la 12. ¿Vale? Pero mientras la 12 cubre esta región. Y la, la 8 cubre esta otra región. Aquí tenemos todavía un huequecillo. Que no está cubierta por ninguna regla. Se podría cubrir por la 2. Que daría un rectángulo de la parte alta. Pero no la tenemos tampoco. ¿Veis? Entonces en esa en esa zona de la regla 7. Hay un trozo que no se dispara con ninguna otra regla. Por tanto ahí hay un problema de completitud. Y bueno, claramente la zona de la 1, la 2, todavía con más énfasis. Hay más zonas que no están cubiertas. Sin embargo, hay otra, por ejemplo, la regla 15. En la regla 15, vemos que aunque no está cubierta, eh, o sea, no existe esa regla, se cubre por completo, por ejemplo, con eh, la regla 10, por ejemplo, cubre la primera mitad. ¿No? Esta mitad es por la regla 10, ¿vale? La regla 14 la cubre también por completo, ¿veis hasta donde llega la regla 14? Hasta este soporte, y la regla 14 también va por aquí y por aquí, ¿lo veis? Que es esa combinación, entonces la regla, la regla 14 también la cubre por completa, ¿no? Así que siempre hay alguna regla que está cubriendo esa zona. Por tanto, con la vecindad que hay, la yacencia alrededor de la 15, se consigue cubrir esa zona. Por tanto, ahí no, está, no hay un problema de completitud. En la 7 sí lo hay, igual que en la 1, en la 2, en la 6, pero no hay un problema en la 15. Ni en la, en la 3 tampoco de allí, en fin, las que están más, más cercanas a otra regla que sí lo cubra vale entonces le exigimos que siempre se dispare alguna regla en todo momento y eso todavía sigue siendo una propiedad estática vemos cómo está diseñada esa regla y podemos deducir si, si se está cumpliendo o no la tercera propiedad que exigimos es la de la continuidad hemos visto los problemas que hay aquí con la continuidad ¿no? que de repente hay unos saltos tremendos mm. En parte esa continuidad se resuelve con la de fasificación. Vimos que había operadores de falsificación que garantizaban más continuidad que otros. Por ejemplo, el centro de gravedad tiene muy buena continuidad, pero la media de los máximos, como vemos aquí, no tiene buena continuidad. Te da esos escalones, porque de repente hay un cambio de ¿cuál es la altura del conjunto de difuso agregado y de repente salta del, cambia el núcleo y salta la salida, ¿no? Ahí no hay continuidad. Entonces con la especificación, un buen mecanismo de diferencia que garantice la continuidad, lo suavizamos. Pero aún así, aunque no existan directamente esos escalones y esa salida tan brusca, mmm, también no queremos que un controlador dé también unos cambios muy bruscos en la salida. Incluso aunque sea con una pendiente muy elevada pero continua. ¿no? Entonces incluso aunque no haya una discontinuidad matemática, el comportamiento puede ser demasiado abrupto. Y eso no es deseable en un controlador porque genera inestabilidad e incluso es peligroso para los actuadores, para la, para la integridad del, del, de la planta que estamos controlando. De modo que eh, es deseable que cuando vemos la base de reglas, reglas adyacentes tengan consecuentes adyacentes, o sea, consecuentes con una intersección no vacía. Y así garantizamos que la transición no sea demasiado brusca. Si aún así si queremos, necesitamos ese comportamiento más dinámico, vamos a llamarlo más... Más, eh, más rápido lo podemos hacer ajustando las funciones de pertenencia para hacerla más estrechita que haya una transición más rápida de una regla a otra, o en los consecuentes que haya una diferencia más alta de una regla a otra, se puede seguir consiguiendo pero al menos garantizando esa intersección no vacía entre consecuentes de reglas adyacentes hacemos que esto sea un poquito más, más suave así que por ejemplo, vemos observamos aquí como la regla 18 tenemos que las reglas vecinas que vamos a pensar que son las que están, coinciden en una de las variables, pero no en la otra, o sea, sería la 13, la 23, 19 o 17. Esas reglas vecinas tienen consecuentes, si está es negativo bajo, pues la otra es cero, que hay una intersección vacía, vacía, negativo alto, también no vacía, o negativo alto. Pero, ¿qué pasa con la regla 17? Que tenemos positivo bajo, negativo bajo. Ahí hay una, un salto. Porque positivo-bajo con negativo abajo la intersección es vacía. Como se observa ahí. ¿no? Entonces ahí hay un problema de continuidad. Que no es deseable. ¿Vale? Vamos a intentar evitarlo. Eh, otra propiedad es la interacción. Más rara que la anterior. Eh. No es tan, tan clara. Eh, la idea es que. Si una regla o si un valor de entrada toma un grado de pertenencia máximo para un antecedente y hace que una regla se dispare, por ejemplo, esta que tenemos aquí, si x toma un valor tal que el grado de pertenencia de xk sub k es máximo, sea 1, es deseable que solo se dispare esa regla y que la salida sea exactamente bk el conjunto difuso agregado, luego ya la desfasificación ya hará esa traducción pero si se dispara eso es lo que uno espera, no cuando uno diseña un controlador piensa en eso sin embargo, por la interacción con otras reglas que se disparan todas o más de una puede, se puede dar el caso de que incluso cuando X toma valor tal que el grado de pertenencia de X a A sub K es máxima incluso ahí la salida no sea BK, sino sea otra salida eso sucede, por ejemplo, cuando se solapan las funciones de pertenencia en las regiones del núcleo de algún, de algún conjunto difuso. ¿no? Si nosotros nos encontramos con funciones de pertenencia así, por ejemplo, claro, nosotros hasta ahora poníamos esto, de forma que justo aquí era cero al resto, solo se dispara esa regla y se garantizaba esto. Pero, ¿qué pasa si en lugar de eso se nos, tenemos la tentación de hacer algo así? Fijaos que aquí, con grado de pertenencia máximo a la regla que tenga esta etiqueta, aún así se van disparando las otras. Y si las otras tienen consecuentes distintos, empieza a producirse ese problema de interacción. O sea que... Por, debido al efecto de otras reglas, no se, ha, no se comporta como desearíamos. Esto se puede resolver a distintos niveles, a veces por la función de pertenencia, otras veces por los consecuentes, de la, o por la forma por la, la etiqueta que se usan en la, en la salida, porque si tenemos algo así, pero luego la otra regla en estos casos da la misma consecuente, tampoco daría un problema. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ya una propiedad que implica más componentes, ¿no? Y, solo como concepto es esa, ¿no? La de que si una regla se dispara con su máximo grado, la salida debería ser solo de esa regla. Y por último tenemos la robustez, que es otra propiedad aún un poquito, aún más extracta que la anterior. Que lo que viene a decir es que el controlador sea robusto, frente, o sea, resista bien a cambios abruptos en la entrada. Si hay un cambio abrupto, el controlador debería tener la habilidad esa de resistir esos cambios ¿no? esta propiedad afecta a muchos aspectos como vemos aquí el número de reglas las particiones la resolución de, de control las funciones de pertenencia eh, y es difícil de realmente de tratar porque al final si hay un cambio abrupto y la salida tiene un cambio abrupto el consecuente porque lo necesitamos así no hay otra ¿no? sin embargo eh, es deseable mantener esa robustez todo lo posible no que sea más o menos que, que trabajen con eso. Y como vemos ahí, experimentalmente se ha observado que con función de pertenencia de trapecios se consigue que el sistema sea más robusto a estos cambios drásticos que con otras funciones de pertenencia. Bueno, tenemos esas cinco propiedades. Como habéis visto, todas eran estáticas. Era observando la base de reglas, la forma de función de pertenencia, o el diseño, etcétera. Podíamos deducir eh, qué comportamiento iba a tener pero nos interesa también probarlo desde un punto de vista dinámico ver cómo el controlador funciona cuando se está aplicando a un control de verdad a una planta ¿no? eh, para ello tenemos que probarlo y, y ver qué, qué resultados obtenemos para hacer esto tenemos para hacer una estabilidad como habéis visto en otras técnicas de control tenemos varias formas, ¿no? Si conocemos el modelo de la planta podemos hacerlo, por ejemplo, si la planta es lineal con criterio de estabilidad L2 o si no es lineal una función de Lyapunov. Hay varias formas de, de trabajarlo, pero eso siempre hay que conozcamos el modelo de la planta. Cuando no lo conocemos, que pasa en muchos casos, cuando, porque es cuando nos interesa aplicar muchas veces control difuso. Tenemos que el análisis se centra en hacer análisis de indicadores de estabilidad o de la trayectoria de disparo de las reglas. Bueno, vamos a ver algunas ideas sobre esto. En definitiva, si vemos que no es estable, por ejemplo, que no converge, que no se queda estable, siempre ahí va. No tiene, por ejemplo, el robot va moviéndose paralelo con la pared y va zigzagueando. Está ya pasando, ojo. Ese movimiento no es estable, no es, no es deseable. Y ahí hay cosas que podemos observar. Para ver qué está fallando y ya modificar la función de pertenencia, los operadores de, de, de falsificación, de inferencia o el, lo, las reglas, ¿no? Para ajustar ello, ¿no? Esto. Uno de los indicadores que más claro tenemos, igual que se usa en un PID, ¿no? Como ya conocéis, podemos ver cómo el, se comporta el controlador a lo largo de. para recuperarse de un error. Entonces, por ejemplo, tenemos que el robot tiene un error alto respecto a, a la, la al error estable, o sea, ir en paralelo y entonces queremos que el controlador, el robot se vaya aproximando a quedarse en paralelo y luego a ella se mantenga estable. Entonces tenemos que ver cómo se aproxima a esa línea paralela y luego que no se que no que no se mueva, no se salga, sino que siga estable. Bien por pues eso podría ser esa gráfica que vemos ahí no la en azul vemos la distancia que hay el robot desde donde está hasta el punto de equilibrio en las prácticas son 30 centímetros a la pared no entonces el target sería nuestro error 0 ¿no? y el otro es pues más no sé 60 ya es porque está a 90 de la pared no entonces está a 60 tiene un error de 60 eh, centímetros entonces el robot se acerca con el controlador pero eh, fruto de claro, ese movimiento tiene una inercia, no se acerca para estar para a la pared, de repente ya es perfecto, sino que se acerca, toma la curvilla y ya va igualándose, ¿no? Entonces ahí habría ese overshoot, ese sobredisparo, que hace que se aleja del punto de equilibrio, pero rápidamente recupera y poco a poco ya va estabilizándose. Entonces, como vosotros conocéis ya bien de otras asignaturas, tenemos todos estos criterios que te ayudan a igual pasa en control con difuso también entonces podemos reducir el rise time que sería el tiempo de que tarda en pasar por primera vez por ese punto de error cero entonces lo más rápido que consigue eh, llegar a los 30 centímetros a la pared no pero claro si lo hace muy rápido va a más velocidad o va se dirige más perpendicular, más ortogonal a la pared, pues entonces se va a pasar de, entonces, si reducimos el rise time, seguramente aumentamos el sobredisparo, ¿no? Y por otro tenemos el set el time, el tiempo que tarda ya en estabilizarse. Va haciendo ese desfagueo hasta que entra en un canal de un más o menos epsilon de un error permitido. Más o menos, no sé va hasta 30, pero vamos a mantenerle un pequeño margen de 2 centímetros, por ejemplo. no Pues si está en 32, está en 28, lo consideramos válido, entonces ya ese pequeño, pequeño error... Se tolera y ese el, el tiempo que tarda en entrar por última vez dentro de ese canal de error permitido y ya no salir de ahí sería ese tiempo de estabilización que también nos interesa cortarlo. Pero claro, todo lo que sea cortarlo aumenta el overshoot o aumenta otros otras propiedades también, como la suma de los errores ¿no? que luego deriva en la integral, etcétera. Entonces, bueno, con analizando esos parámetros, igual que pasa en un PID o en otros controladores podemos verlo también con control difuso qué tal funciona y otra idea que realmente se inspira en la que hemos visto antes es ver el, el orden de disparo de las reglas ¿no? pero cuando tenemos algunas combinaciones de variables especiales por ejemplo si tenemos el error y la derivada del error como vemos ahí el, que sería eh, por ejemplo, tenemos un control de la velocidad, queremos que un coche vaya a velocidad de crucero, pues tenemos el error de la velocidad target, que es 120, y va a 80, pues hay ahí 40 de error, ¿no? Va aumentando, aumentando, pero luego se pasa a 125 y va bajando hasta que se estabiliza, ¿no? Esa sería nuestra velocidad, ¿no? Eh, podríamos tener también la aceleración, ¿no? Como la... Eh, como una segunda un segundo parámetro para regularlo también porque al final buscamos velocidad error de velocidad cero y aceleración cero no que sea justo más está estable. ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Esas variables que son de salida también pueden ser de entrada. Y tendríamos ahí el error y la derivada del error. O también puede ser la distancia y la velocidad. ¿no? Tenemos que el robot vaya, como hemos dicho, lo de la pared. Y entonces tenemos la distancia. Pero también podemos controlar la velocidad con la que se accede a la pared. Entonces, distancia y velocidad. Y de nuevo tenemos error y la derivada del error. ¿no? Entonces, cuando tenemos esa combinación. Para que el controlador sea estable. Que lo que deseamos, error cero derivada cero no es cuando se queda estable entonces al tener esas combinaciones en las variables de entrada lo que va buscando es el centro del conjunto de reglas así que podemos analizar cómo se van disparando las reglas conforme se va controlando viendo el camino que hemos seguido aquí a lo largo de ese camino de ese error se van a ir disparando distintas reglas si vemos en qué orden se disparan esas reglas con esa configuración deberíamos ir buscando que haya una tendencia al centro todo va viendo como un movimiento en espiral cada vez más concentrado en el centro empieza de alguna zona periférica que significa que hay un error alto o una derivada del error alta o las dos si estamos en alguna esquina y poco a poco controlándolo vamos acercándonos a el centro no esa analizando el orden la trayectoria el orden cuando se pasa a reglas vamos viendo si hay una espiral significa que es estable el controlador, ¿no? Ahí por ejemplo en esta gráfica que vemos aquí comparada con la con la anterior lo que tenemos es que cuando la derivada del error por ejemplo es cero en esta zona, ¿no? Esta zona de aquí el error es cero pero la velocidad no es cero. O la diferencia de velocidad, ¿no? En este caso, no es cero. Eso quiere decir que estamos por aquí. Tenemos error cero, pero la pendiente es positiva, no es cero. No es como aquí, que ya tenemos una pendiente casi cero. ¿No? Aquí la pendiente es distinta. Pues esto es lo que observamos en esta zona. Error cero... Ay, perdón, perdona, es que lo he confundido. El error está aquí, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de esta zona. Esta zona en la cual el error es cero, pero la derivada del error, o sea, la velocidad, no es cera, no es cero. Entonces, aquí sería ese overshot, ¿no? Y poco a poco vamos estabilizándolo. Claro, ya cuando llegamos aquí, ya es las dos cosas cero, entonces así sí funcionaría bien, ¿no? Si nos encontramos, por tanto, lo que hay a la derecha, que hay esa orden que tiende a la periferia, eso no lo estabiliza, no garantiza que el controlador sea estable. Bueno, ahí tenemos un análisis dinámico, viendo cómo se, cómo se usa el controlador respecto a, a la planta. Nos queda por ver el análisis de interpretabilidad. No tiene nada que ver con la, o no directamente, con la fiabilidad, con el comportamiento, sino es más bien para entender leer bien el diseño del controlador y como decía es especialmente de interés cuando se usan algoritmos de aprendizaje automático porque ahí si no le pongo restricciones o condiciones te puede generar cualquier cosa entonces nosotros tenemos ya un marco mental que ya vamos creando restricciones sin darnos cuenta algunas veces conscientes como estas que estamos viendo aquí, otras menos conscientes, pero siempre tenemos esas restricciones. Y eso es importante, ¿no? A la hora de diseñarlo, pues claro, al hacerlo un aprendizaje automático, aún más, ¿no? Eh, para garantizar legibilidad, o sea, que podamos leer el controlador, lo que se suele llamar en regresión, que no sean de caja negra, sino que sea una caja gris o caja blanca, sería si caja es el controlador o el regresor en general, entonces tenemos variables de entrada y salida. Hay modelos imposibles de interpretar cómo deduce la salida, se llaman caja negra, son opacos, ¿no? Mientras que hay otros que son más transparentes. Y entonces podemos entender bien cómo funciona. Un controlador difuso se mueve en esa caja gris o incluso caja blanca, depende del caso, ¿no? Más es más fácil de interpretar y eso tiene esas ventajas. Para hacerlo, como ya veíamos, por ejemplo, si usamos tipo Mandani, es más fácil interpretar que un Tsk. En general. Eh, alguien con mucha experiencia o con más experiencia en un diseño controlador, un Tsk a lo mejor también se siente muy cómodo ahí, lo podría entender bien, pero en general, si usamos variables lingüísticas consecuentes, consecuente, ganamos en legibilidad. Luego también si usamos variables lingüísticas, el número de etiquetas que estamos empleando, todo esto afecta el número de reglas, ¿no? Si usamos factores de escala, factores de escala de aquellos que con un parámetro conseguíamos concentrar la partición difusa en una determinada zona, normalmente el centro o los extremos, pero podíamos regularlo con varios parámetros, todo eso ayuda a interpretarlo y a mejorar. También usando modificadores lingüísticos como el muy o el más o menos, que también estuvimos trabajándolo en clase, no recordáis, ¿no? Eh... Aparte de esto, de, de la estructura propia del controlador, como también estamos diciendo, el número es importante, el número de términos lingüísticos de reglas. Si tenemos muchos términos lingüísticos, eh, es muy difícil encajar, no sé, 9, 11 o 15. El conjunto difuso empieza a ser complicado de entender todos los casos concretos, ¿no? Salvo con mucha experiencia en el problema, ¿no? Eh, y además, al tener muchos conjuntos difuso en el antecedente, se generan muchas reglas. Y eso de nuevo también puede empezar a ser un problema. En el consecuente no sucede eso. Fijaos que si usamos más etiqueta en un consecuente de un Mandani, ahí no pasa nada, ¿verdad? Lo que ganamos es precisión, pero no aumenta el número de reglas. ¿no? Sin embargo, antecedentes sí. Entonces con eso hay que tener cuidado para tenerlo reducido y luego tenemos otra serie de propiedades de relacionadas con las funciones de pertenencia ¿no? una de ellas es exigir que haya cobertura completa o sea cobertura en todo el rango de la variable si tenemos casos como el de ahí arriba pues claro no es deseable que haya alguna región que no se cubra por ninguna ninguna función de pertenencia buscamos más bien lo que vemos ahí abajo es una restricción que se puede parametrizar entonces podemos poner umbrales por ejemplo exigir una cobertura mínimo en ese caso 03 podemos tener libertad para mover las funciones de pertenencia que no sea exactamente coincidan el soporte con los núcleos como estamos acostumbrados a ver pero con cierta flexibilidad entonces por ejemplo le ponemos una cobertura eh, en este caso el 03 entonces eh, cuanto más bajo, menos cobertura menos interpretable es ¿no? ¿Vale? estas restricciones que les solemos imponer porque las que hemos ido enseñando hasta ahora en la asignatura, las había empezado a utilizar aquellas en las que el soporte los extremos de los soportes coinciden con los núcleos, por ejemplo aquí pues estamos acostumbrados a ver esto ¿no? entonces este núcleo coincide con el extremo derecho del soporte del conjunto izquierdo y con el extremo izquierdo del conjunto derecho. vale, Eso es habitual, lo estamos utilizando y ya garantiza una cobertura exacta de 0,5. O sea, el... siempre hay alguna regla que se dispara con un grado de pertenencia igual o superior a 0,5. Porque cuando empieza la regla que tiene esta etiqueta a bajar de 0,5... Si sí, con un grado de disparo empieza a haber otra, con un grado de disparo mayor. Perdón, no el grado de disparo, por eso ya depende de si usamos la conjunción. Si usamos el producto, el producto te baja, claro. Pero el grado de, de pertenencia para cada eh, para cada antecedente si sí, es mínimo eh, 0,5. ¿no? ¿Vale? Entonces, la partición difusa en esa variable sola, no la regla total, la partición tiene una cobertura mínima aquí de 0,5. O lo vamos a relajar un poco como hemos dicho ahí. Estas particiones se llaman particiones fuertes, Strong, Fuzzy Partition. Y también se le conoce como particiones de Ruspini. Un investigador de lógica difusa, argentino por cierto, que ha trabajado mucho en, en este campo. Y bueno, popularizó estas particiones difusas, se llaman también de Ruspini. Bueno... Eh, otra propiedad interesante o deseable es la normalidad de los conjuntos difusos Normal era cuando el grado era, cuando la altura era 1 ¿no? Y eso también es deseable eh, generarlo Hombre, encontrarnos cosas como la de la izquierda un triangulito para abajo Eso es muy raro hacerlo, ¿verdad? Y además si lo hacemos con un aprendizaje automático Es fácil poner esa restricción Pero lo que sí nos puede pasar es que Nos encontramos lo que vemos ahí abajo a la izquierda Y es que eh, si no le ponemos restricciones respecto al dominio de la variable, puede darse el caso, por ejemplo, en esos extremos, si usamos triángulos, decae el grado de pertenencia. Y por tanto, hay zonas en las cuales nunca se alcanza el 1 y llegaría incluso, a otro, como vemos ahí a la, en la parte derecha de esa gráfica, a 0. Eso no es deseable de nuevo, ¿no? Eh, eso también parece bueno, evidente Y lo vamos a resolver con trapecios Como tenemos ahí a la derecha Pero otros casos que nos podemos encontrar Es que el rango de la variable no se conozca bien O no esté bien definida Y entonces si al final Toma valores Menos de los que realmente le hemos puesto Y, te, y estamos acabando con triángulos Nos podría también pasar este problema Como vemos incluso aquí a la derecha ¿no? Imaginad que tenemos Aquí, esto, teóricamente bien definido, pero luego resulta que en la práctica es imposible que esa variable se mueva más allá de esta zona. Por ejemplo, tenéis con el robot, habéis visto la orientación, que teóricamente es más o menos 180, pero luego la realidad es que a lo mejor no llega a ese valor. Entonces, si no llega a eso, es posible que, al final, si no cerramos aquí, fijaos cómo... El comportamiento final es que cuando llega a ese extremo, se está no tenemos esta parte de aquí, ¿no? Esto se resuelve usando trapecios, pero asegurándonos que los trapecios cubran el rango verdadero de la variable. Entonces, por ejemplo, el caso anterior, pues si hemos dicho que llega a menos 160, pues es que el trapecio empiece en menos 150, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya estaría bien cubierto, ¿vale? eso hay que prestar atención. Otra propiedad es la distinguibilidad y es que lo, el significado de los conjuntos difusos sea suficientemente distinta. Lo cual quiere decir que no compartan la intersección no sea demasiado parecida a, a, entre ellos. ¿no? O sea, eh, una forma de simplificar eso, cuantificarlo es calcular la intersección con el mínimo y la altura del conjunto difuso resultante es deseable que no sea demasiado alto. Cuando llega a uno son los dos conjuntos iguales. Eh, por debajo de uno eh, nos interese Cuanto más bajo más distinguible. Es. Pero claro, al mismo tiempo teníamos lo de la cobertura mínima. Entonces tenemos ahí dos propiedades que realmente hay que encontrar un balance entre ellas, ¿no? Entonces podemos ponerlo algunos límites, por ejemplo, que la esa altura máxima de la intersección esté por debajo de 0,7. Y por otro lado tenemos la cobertura mínimo 0,3, entonces no tenemos que obligar al 0,5, que de nuevo en Ruspini sucede, siempre la distinguibilidad es eh, le podemos, 0,5. Le podemos relajar un poco para que sea un poquito más alta, pero no demasiado. Y por otro lado, por la parte de abajo, también podemos regular con la cobertura. Entonces le damos flexibilidad, pero no en exceso. Eh, lo vamos a ver en el tema siguiente, esto esta segunda parte, lo, la justa función de pertenencia, veremos con, cómo con los operadores, por ejemplo con algoritmos genéticos, observaremos cómo eh, con un buen diseño conseguimos contemplar estas restricciones que veremos en ese tema. Pero bueno, esta era una idea general, muy breve, esto se podría explicar mucho con mucho más detalle toda la parte de análisis, pero bueno, no interesa dedicar tanto espacio a la asignatura en ese en esa componente, en esa parte. Aquí tenéis bibliografía recomendada, de algunos libros el, y un artículo que podéis descargar si queréis, la de Valente de Oliveira, que tiene toda esa parte que hemos comentado, última de análisis de interpretabilidad, la tiene ahí bien estudiada, y los otros dos libros, sobre todo para para análisis y para el tema de la de la estabilidad y luego algunas lecturas complementarias que os pueden servir también de apoyo e incluso una alguna charla de de un investigador de Bergholt sobre este tema bien con esto acabamos el tema